Hola, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando este video. Esta es la clase 317 en que vamos a ver, <coughs> disculpen, la carta de Leonardo da Vinci. Vamos a sacarle a Leonardo da Vinci. Eh, los planetas, así podemos ver con claridad lo que nos importa. Esta es toda la carta de Leonardo da Vinci, de ese genio de artista, plástico, eh, pintor, eh, de ese genio que era Leonardo da Vinci. Bueno, justamente tenía el sol en Tauro, en la Casa 5 y la luna en cáncer eh, en la casa 7, en sectil. Este sectil, recuerdan que eh, veíamos cuál era el planeta más rápido, es la luna, eh, y el sol es más lento que la luna, entonces, eh, este es un sectil creciente, ¿por qué?, porque el sol está a 12 grados de Tauro y la luna está a 4 grados de Cáncer. Y recién va a estar en Sectil Cerrado cuando llegue a los 12 grados de Cáncer. Bien, ahora una salvedad. Me faltó sacar un planetoide que es Quirón. Ahí lo saqué. <ríe> Así lo ven con claridad. Una salvedad que hay que hacer acá es que Leonardo da Vinci tenía sol en casa 5 en Tauro y la casa 5 en Tauro. Pero la luna estaba en cáncer en la casa 7, pero la casa 7 en Géminis. Entonces se lee sensiblemente distinto. Sol en casa 5 lo hacía narcisista, apasionado, creativo. Casa 5 en Tauro, romántico, artístico, embellecedor. Sol en Tauro, reservado, estable, determinado, gregario, rígido, obstinado. Ahora bien, Luna en Casa 7 lo hacía influenciable, sofocante y desequilibrado. Ahora esa Casa 7 estaba en Géminis. Que lo hacía comunicativo, intelectual, divertido. Y esa luna estaba en cáncer. Protector, sensible, intuitivo, hipersensible, vulnerable, inestable. Y como yo les decía al principio, el sectil entre dos planetas es considerado neutro. Porque depende mucho de cómo estén jugando esos planetas. En el caso de la carta natal de Leonardo da Vinci, podemos decir que ese encuentro entre el sol, que implica el ser, y la luna, que es el sentir, ensectil, eh, sentir ensectil, fue lo que lo hizo un artista genial, pero muy inestable y narcisista, debido a su hipersensibilidad. Eh, para los que no conocen bien la, la historia de Leonardo da Vinci Él se, se movió mucho eh, Él anduvo mucho Él andaba en búsqueda De algo más Que lo material Y claro, era eso Era esa casa 7 en Géminis Esa luna en Cáncer ¿sí? eh, Entonces Entonces por eso el sectil se considera, en este caso, que no era del todo positivo porque lo, lo hipersensibilizaba en el sentir, pero que él lo usó a su favor. ¿Para qué? Para crear todo ese arte que creó. Bueno, espero que les haya gustado esta, la clase 317, falta la 318, 319 y 320, tres clasecitas más y terminamos por este año. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes, espero que tengan un día maravilloso. Nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí, como todos los días, hasta el 320. Chao, hasta mañana.